Música mm -hmm. Música mm -hmm. presentes amigos permítanme dejen paso un dato oh... pasa un dato de acá de los muchachos que traemos allá. De los garines andan trabajando y por aquí tenía un dato atorado. A ver, aguántame un poquito, aguántame un poquito. Primero que nada, gracias a los que ya están conectados. Una disculpa por el calorón que otra vez vamos a estar sude y sude, pero... Sirve también para bajar de peso el calorón. Sí, mire, por ahí me estaba mandando el mensaje, el, el muchacho, ¿me escucha? Por ahí me mandó el mensaje el muchacho que llegaron ahí a, a Puebla, pero que no, no les contestaron ustedes ¿Los muchachos míos o, o los de usted? So ahí está le, está, le está marcando, me dice que no le contestan. Ahí le mandé ahorita el salvapantallas. No, pues el muchacho ya está asustado porque, pues allá está dice que está feo ahí con la policía. Ok, le mandé el pantalla con el teléfono del muchacho, háganme a favor de comunicarse con él, por favor, ¿no? Porfa. Ándale, porque sí hicieron el viaje muy, muy lejos como para regresarse luego. luego. Ándale, le encargo eso, porfa. Salva. Ay. ¿Qué tal, amigos? Unos detallidos ahí con los muchachos que... Llegaron al lugar y no los recogieron y pues por allá están abandonaditos. Este, ya saben que se está trabajando, pero pues nosotros hacemos lo que está en nuestras manos para mandarles el apoyo, pero pues si si no hay comunicación allá eso es lo difícil, puede llegar a otras tierras donde no conoce uno y pues más que nada que son extraños, verdad, no vaya por allá a pasar algo. Estamos. Déjenme acabo de mandar el mensaje para. Ahorita, ahorita vamos con el tema, pero dejen, resuelvo esto primero. Mire, ya el muchacho me dijo por ahí que ahorita les van a volver a marcar para atrás, ya les mandé yo el a la pantallas de todos modos donde anden, Este, ahorita que se comuniquen con ustedes para que, para que les diga bien exactamente qué está pasando. Y si no, pues sí, mejor regresense. Si no, si no se puede decir, sí, mejor regresense, este, ya por nosotros no quedó. Sale, gracias. Ahí ahorita le llaman para atrás. que ahorita les van a volver a marcar para atrás. Ya les mandé yo les a la pantalla. De todos modos. Caray. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Para los que lo sean. Para los que no, como siempre, le mandamos un abrazo que resulte solidario. Dice... Tengo un dato: el toronjo de las cuatro letras en Tecomán se volteó a los zambadas. Sí, mira, este contacto, tú, Garín, se me había pasado pasarles el dato ese. Sí, ya tenía yo conocimiento de eso. Sí, ya tenía conocimiento. Yo pensé que ya sabían también ustedes. Hablamos, hablamos por Was. Deja, deja, termino yo el video y hablamos por Was. Ahí, ahí, te, ahí te ven, Was. Sí, ahí están las llamadas, tres llamadas perdidas. Bueno. Gracias, igual a los, a los contactos ahí en Puebla, no les encargo los muchachos porque... Pues la verdad, sí, es de lo poco que tenemos. Y... Ahí les encargo, ya que me están viendo por acá. Saludos para todos. Este, Ok, ya que estamos hablando de WhatsApp, les comentaba en el video anterior por ahí, todos los que tienen el teléfono de WhatsApp, déjenles digo cuál es el número. Ahí les va. Todos los que tengan el teléfono, contacto conmigo de WhatsApp, porque se borró toda la información y no alcancé a ver cuáles eran, 213-216-2591. 213-216-2591. A los que por ahí no les haya avisado, con los que todavía no me haya puesto en contacto, para que estén enterados, ese teléfono está intervenido. Se cayó todo el sistema, se metieron al teléfono, hicieron un desmadre dentro del, de las aplicaciones y todo. Se cayó el... bueno, la cuenta de Instagram casi no la lo, no, no lo usaba. Se comprometió la cuenta de Instagram, eh, se comprometieron dos correos de los que mandábamos información privada, se comprometió el WhatsApp, se comprometió la línea telefónica, en fin, todo, todo, todo lo que traía el teléfono valió madre. No se pudieron robar información, ni imagen, ni nada de eso... ...porque automáticamente me manda la alerta de que entraron... ...y pues ya saben que se cierran todos los candados... ...y no les permiten entrar a ellos... ...pero sí se madrea el teléfono y sí se pierde completamente el teléfono... ...por acá les mando la prueba de que el teléfono alcanzó a mandar la alerta... ...para todos los tontos ahí que dicen que si sí es cierto, que si sí no es cierto... O que si... Sí, ...o que ciertas cosas nos ocurren... Deje que le pongo la salva pantallas. Aquí está donde me avisaba que había una, una amenaza. A ver, ahí se ve. Hola, chingada, ahí está. ¿Qué pues? Ok, ahí está donde me avisaba que había una amenaza. Por acá, donde se cerró automáticamente, porque el teléfono quedó encriptado. Ahí está. Dice, el teléfono ya está encriptado. Entonces, la actividad del teléfono no les permitió entrar a robarse las fotos, los videos y todo lo que había. Pero, le repito, el programa de seguridad lo que hace es cerrar los candados, cerrar todas las aplicaciones y automáticamente se desconecta de la línea. Como es un, un esfuerzo que se sí hace dentro del mismo teléfono, el teléfono se. le llaman, se. Uh, ¿Cómo le llaman? Bueno, se, se boicotea pues el teléfono solo y se, y se descompone. Se descompuso por total, se murió. Se murió el teléfono. Este Prende, pero se apaga. Prende y se apaga. Así está. Cuando lo prendo, prende y se apaga, prende y se apaga y ya no, y ya no sirve. Esto pues para decirles que todos los que tengan ese teléfono mío que ya les di, que no me acuerdo cuántos eran los que lo tenían esa línea, eh, creo que de los informantes nuevos, algunos informantes nuevos tenían esa línea. ¿Por qué ocurrió todo esto? Miren, eh, estamos reclutando gente nueva. Les dije que varios de los informantes que teníamos pues se quedaron con Pandora o se habían ido con Pandora a trabajar. Y entonces estábamos reclutando informantes nuevos, por ahí alguno de los informantes nuevos que ya se le dio su correctivo, alguno de los informantes nuevos cometió el error de pues, pasarle el teléfono a alguien más, y lamentablemente pues, hay gente que nomás está esperando a tener el teléfono de nosotros para empezar a hacer fregaderas. Déjenles les este, aclaro una cosa. Esto no tiene nada que ver con hackers o güeyes de esos que según se dicen que pueden hackear cuentas. Miren, está bien pelada la riata para que me hackeen a mí un teléfono. No los pueden hackear. Lo que el gobierno hace es entrar por una backdoor, por una, bueno, así se dice, entrar directamente con permisos que tienen directamente de la compañía ya se hace Samsung de la marca del teléfono. Ellos tienen candados, un permiso por seguridad, por seguridad nacional. Tienen permiso para entrar a cualquier teléfono, nomás sabiendo la compañía y el número del teléfono, sin, es más, sin permiso de la misma compañía telefónica. Teniendo la brand o la marca del teléfono, con el puro número de teléfono de cualquier parte del mundo, ¿eh? pero tiene que ser del país, la autoridad del país la que lo solicita. En este caso, el país de México, esto me lo comentó un agente del, del gobierno aquí de este país, ¿sí? el, el país de México tiene la autorización de parte de, de Google, de Facebook y de todos esos güeyes, ¿sí? para poder investigar cualquier cuenta que ellos consideren un riesgo. Igualmente, tienen autorización por parte de las compañías telefónicas de investigar a los usuarios en caso de que representen un riesgo. Este es un tema muy grande. Aquí en Estados Unidos ya ha habido demandas en contra de las mismas compañías telefónicas por permitir que se, que se filtren estos datos o que se filtre esta información. Sin embargo, eh, son demandas que tardan mucho tiempo, son... ...son este pleitos que se van muy largos... ...y pues a veces la compañía es la que termina ganando... ...porque acusan cuestiones de seguridad nacional... ...y aunque seas inocente... ...si el gobierno se metió a checar tu cuenta... ...el gobierno puede decir... ...que es una investigación... ...que no hay nada de qué preocuparte... ...y que si no debes nada pues... ...no tendrías por qué, por qué quejarte... ...o por qué tener problemas... ...más que nada es una invasión a la intimidad... ...cuando ellos entran a tu teléfono... Pueden ver tus fotos, tus videos, tus correos privados. Pueden inclusive de tu mismo teléfono, si no lo tienes asegurado por un túnel o por una VPN o por un protocolo descifrado, encriptado que le llaman, si no tienes tu teléfono asegurado, es posible que de tu mismo teléfono se metan a otros teléfonos. Hace tiempo se los explicaba, por ejemplo, cómo funciona el hackeo de cuentas de Facebook. Desde una cuenta de Facebook, de uno de tus seguidores o de uno de tus contactos, se pueden meter a tu Facebook sin que tú te des cuenta de la cuenta de tu mamá, de la cuenta de tu hermana, de tu novia, de tu amigo. Se meten a la cuenta de ellos, les mandan el book o les mandan el, el gancho. Si tu amigo le da, like, le da click a ese gancho, automáticamente su teléfono queda hackeado. Y de allí pueden ellos entrar a tu teléfono desde el teléfono de él. ¿Por qué? Porque tiene acceso a la misma línea. Es una sala donde tiene acceso a la misma línea. Creo que es mucha información muy complicada como para estarles explicando. Y es más, este, ni siquiera se están poniendo atención. <risa> Tanto ya y ni siquiera se están poniendo atención. Bueno, vamos a cortarle con el tema ese de las intervenciones. más que nada era para avisarles este, que ese... ...número telefónico que teníamos... ...de los correos no, porque los correos ya sé a quién se los di... ...de los correos no hay problema, pues nada ya no los usamos y ya... ...el número telefónico es el 213-216-2591... ...es el teléfono que está intervenido, intervenido... ...es decir, todo lo que ustedes me manden ahí... ...lo va a ver, lo va a ver el gobierno de México, todo... ...los mensajes y todo lo que manden ahí de la cuenta de Facebook que tenga en ese teléfono, ya desactivé todo yo, ¿sí? desactivé la cuenta de Facebook, desactivé todo lo que tenía en el teléfono, el que se perdió fue el Instagram, es decir, sí no lo pude desactivar, porque ya lo habían ellos tomado, tengo un material ahí de la fuerza rural, de cuando andábamos en las autodefensas, tenía ahí guardado ese material en el Instagram, imagino que fue lo que le llamó la atención, por eso cambiaron contraseñas ellos, y se metieron, se robaron la cuenta de él. De Instagram, ¿sí? pero es algo que no, no me preocupa porque no lo compromete a uno en nada. ¿sí? Pero sobre todo, que les quede claro ese dato. Lo que tengan ese teléfono mío, no manden nada, ni, ni me escriban nada ya por ahí, bórrenlo, desactivenlo, bórrenlo de preferencia, bórrenlo de sus contactos, para que no tengan la tentación ahí de que se vayan a meter a sus teléfonos porque yo entiendo que somos pocos los que tenemos eh, equipos de seguridad para proteger las cuentas, ya se hace desde un simple VPN, un túnel, hasta el cifrado de protocolo, que el, el, el cifrado encriptado, perdón, que yo sé que pues pocos lo pueden pagar, ¿sí? cuesta en promedio anda, anda costando de mil, de mil a mil quinientos al año, eh, ...contratar ese, ese, ese servicio, mil a mil quinientos dólares al año, para un solo equipo, para dos equipos te vale como dos mil ochocientos, va bajando, baja como quinientos dólares, para dos equipos, para tres equipos, ya baja ochocientos ¿sí? dólares, entonces el que yo tengo que es para dos equipos, el mío anda valiendo como dos mil cuatrocientos, pagué la vez pasada, eh, pero es que yo creo que ya va a estar en dos mil seiscientos, el paquete que incluye todo el programa de seguridad, todo el protocolo cifrado y todo asegurado para, por dos teléfonos. Te asegura los teléfonos, ¿eh? no te asegura el número del teléfono, que les quede claro esto. No te asegura el número del teléfono, te asegura el teléfono, que no se puedan meter a tu teléfono, que no se puedan robar tu información, que no puedan escanear tus cuentas que tienes en el teléfono, porque a los que no lo saben, de un teléfono a otro, se puede clonar el teléfono nomás con tenerlo cerca. Se puede clonar el teléfono, se llevan tu información, tus fotos y todo, y valió madre Vuelvo otra vez. Creo que les estoy explicando cosas que ni entienden, y bueno. Entonces, espérenme, dejen checo acá lo de los muchachos. sí y... A ver, espérenme, dejen checo acá. que por ahí tengan cuidado todos pues no tenemos de mensaje Bueno pues, entonces, vámonos con la situación de lo que está aconteciendo en México, primero vamos a leer comentarios, acá qué chingado está pasando, ok, copiado en, en Colima, fíjense, esto va a servir para abrir telón con lo de Colima Ok, miren, déjenles comento sobre la situación de lo de Colima. En Colima, aún con la presencia de elementos del ejército, alrededor de 2,700 militares. Debe haber en este momento en Colima. 2,700 militares. En las calles de Colima. Aún así... Con toda esta presencia siguen el tiradero de gente, la quitadera de vidas, la presencia de sujetos equipados en las calles, paseándose como si fuera su casa. Yo les he preguntado, por ahí nada más los cacafanáticos son los que dicen que sí, que sí hay gobierno y que no sé qué, pero la gente que habla con la verdad me han dicho, comando, no hay militares, no hay nada. Hasta que pasan las cosas, ya llega el montón de gobierno a checar el lugar y todo, pero no hay militares. Este discurso de caca de decir que están mandando elementos para un lado y para otro lado, la justificación que tienen ahora de la supuesta militarización del país... Pues yo coincido con los que dicen que no era necesario modificar la Constitución para permitir la presencia de militares en las calles. Llámense militares, ejército mexicano, marina, fiscalía, PGR, Policía Federal Preventiva, llámense como se llamen. El problema no es el nombre de la corporación ni las funciones que tienen. Mientras el presidente de la República tenga pactos con los líderes del marco, mientras los principales jefes del marco en México estén conectados con el presidente de la República, con el gobernador de Michoacán, con el gobernador de Veracruz, con el gobernador de Guerrero, con el gobernador de Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México, lo de menos es cómo se llame la dependencia o qué funciones tenga. No es necesaria una militarización del país para devolverle la tranquilidad a los mexicanos. Toda la bola de cacafanes que se van a vanaglorean por lo que el cacas hace y salen todos a aplaudir, realmente están estúpidamente manipulados, de una manera que, créanme que ya es hasta vergonzosa la forma en que el cacas habla, dice, promete, presume, y en realidad... Nada que ver con el discurso que emite. Dice porque hay Isabelita Tejeda, checa la seguridad. Acá están, acá están en, en verde. Está en verde la seguridad, Isabelita. A ver, por ahí otro sniper que me que cheque la seguridad que dice Isabelita. Otro sniper por ahí conectado. No veo snipers. Alguien más que le esté fallando el. El video que no te hago raro en el video. La otra vez eso fue lo que pasó, eh. La otra vez estábamos haciendo eso, no lo cheque y pum se cayó. Dice hecho barajas. Buenas tardes, cordiales saludos para todos. Desde Georgia, saludos. todo al mil, todo bien, yo veo y escucho bien, ok, sí, es que acá me está marcando verde, por eso le digo, acá me está marcando verde, cosa que no hay, no hay problema, probablemente, es el, ah, es el teléfono de Isabelita, acá, ya <ríe> ya me marcó, ahora sí, ya me marcó, así amarillo, miren, me acaba de marcar amarillo, Me acaba de marcar amarillo el... Ahora sí me acaba de marcar amarillo. Ok. Entonces, vamos a tener una, una llamada mañana. Mañana vamos a tener una llamada para hablar con Rafita Godínez. Vamos a hablar precisamente este tema de la militarización. Y... Pues ya saben que Rafita Gómez es una enciclopedia y vamos a tener la oportunidad de tener cátedra. De esas cátedras que nos da Rafita, que en verdad son muy valiosas y son bastante eh, educativas en cuanto a cómo se están moviendo entonces los, los elementos de seguridad nacional en torno a la militarización y al Cacas. mañana mañana vamos mañana vamos a, a hablar sobre eso Sí, me está marcando amarillo mientras no se ponga rojo todavía todavía no es peligroso está en amarillo todavía es está quiere decir que está retachando cuando está en amarillo es que está retachando los ataques está retachando los ataques ya cuando se pone en rojo quiere decir que ya no puede contener los ataques y es hora de salirnos de la transmisión Dice tonalteca claro, solo que el gobierno del trabajo como debería ser. Saludos, se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Dice Tulipán, cuando envío un audio por los muchachos, se cortó la señal poquito. Cuestión de segundos. Ok, Tulipán, gracias por el dato. No tendría por qué, porque son líneas diferentes, pero sí están conectadas a la misma seguridad. Había que checar, voy a checar eso, gracias por el dato. No tendría por qué, porque son líneas diferentes, es diferente teléfono, diferente línea. Pero la seguridad está conectada a la misma área. A menos que cuando afecta una línea, la seguridad se comprometa para todas. Pero creo que no es así, sin embargo, gracias por el dato. Dice, Sari, el mani, o meni, es uno de los volteados de las cuatro letras. ¿Me preguntas? Preguntas, creo, ¿no? Es que no le entiendo. A ver, cuando vayan a comentar algo, coméntalo completo. Que de verdad traigo muchas cosas ahorita en la cabeza. Traigo bastantes asuntos que atender. Tenemos bastantes cosas que trabajar. Como para estar adivinando qué chingados quieren decir con dos, tres palabras. Tú, Reina Maqueda... Comenta el tema completo, ¿qué quieres? Porque para estar adivinando qué chingados quisiste decir con dos tres palabras. Traemos lo de Guerrero, traemos lo de Puebla, traemos lo de Michoacán, traigo los informantes que están también acá en San Diego que este van a pasar para acá para Estados Unidos. Todo todo eso traigo. Un, aparte aquí traigo ahorita también lo de andamos buscando este casa para cambiarnos. Para cambiarnos a vivir, quiero agarrar una casa para, para mi amor, una casa pues más grande, ¿verdad? Porque aquí pues no cabemos, pero sí quiero agarrar una casa más grande, entonces también traigo todo ese mitote de tener que llenar aplicaciones y tener que... No me alcanza el día en realidad para, para estar con todas las cosas. Dice... Elizabeth María Ayerdis Torres, ¿qué opinas de la reforma del Ejército Mexicano? Mañana vamos a hablar del tema, Elizabeth, mañana vamos a tener por aquí a Rafita Godínez por la tarde para que nos dé un, una amplia explicación sobre ese asunto. Mañana, este, Elizabeth, por ahí mañana estará Rafita para que nos amplíe sobre el tema y vamos a exponer ¿sí? la situación de lo que nosotros sabemos que es. Dice María Concepción Rojas, cuando se escribe con signos, punto y coma, es como si estuviera platicando una persona. Ah, las reglas gramaticales, sí, sí las sé. Sí, pero no es tanto por las reglas gramaticales, Concepción, sino porque hacen una pregunta, pero ponen solamente tres palabras como resumiendo la pregunta. Pero resumen una pregunta de la cual no estamos hablando, entonces como que las palabras... quedan huecas... porque te preguntan algo... resumido... con tres palabras... pues a saber qué chingados quiso decir... ¿eh? ¿Qué, qué, de qué se trata la pregunta... es como si yo te dijera a ti... zapatos... zapatos... tienda... pues te quedarías con... Pues verga, ¿qué tiene que ver zapatos, tienda, qué? es pregunta... zapatos... Zapatos, ¿qué? Así, ah, para que me entiendas cómo se queda uno cuando te escriben dos, tres palabras nada más con signos de interrogación. Lo dices tú, verga. Es que miren, hay algo constante que yo repito. Piensan que soy adivino, cabrón. Piensan que tengo la pinche bolita mágica aquí para estar viendo qué, adivinando qué es lo que quieren decir. Como los que dicen, oiga, tengo un familiar desaparecido, ¿me puede ayudar? Oiga, contésteme, oiga, contésteme. ¿Qué se le ofrece? Tengo un familiar desaparecido, ¿me puede ayudar? Ay, gente, no le puedo ayudar. A nadie le puedo ayudar. Que solamente digan que tienen un familiar desaparecido. Con esas palabras no le puedo ayudar. ¿Cómo chingado le voy a ayudar si no sé quién es su familiar? ¿Qué tal si, si es un pinche lacra de, los de las nenas boqueteadas? ¡Oh! Llegaron los perfumes nuevos, ahora... Ahora llegaron los perfumes nuevos que le mandaron para mí, para mi amor. Bueno, este ya se los había enseñado ayer, ¿verdad? Dice, ¿qué te importa? Pero este llegó ayer... El Good Girl... Carolina Herrera... No lo ha abierto para que lo abra, mi amor. Ayer le dije que lo abriera, pero no lo quiero abrir. Este es Good Girl... Carolina Herrera, Eude Perfume... De los que llegaron ayer... Este llegó hoy. Se llama Doble Diamond. De mujer. El de Versace. Allá está dentro en la cama. El de Versace también que llegó ayer. De Versace de mujer. Eros de mujer. Luego llegó este... Curious, Curious de Britney Spears, perfume de Britney Spears, Curious se llama. También huele padre. Este los enseño para que lo vean. Este, el de mujer se llama Curious, es un de perfume de Britney Spears. Britney Spears, ¿cómo se dice? Curios. Son de los que llegaron a mi amor. Saludos para mi compadre, donde quiera que esté, gracias por los detalles. Es de perfume. Y le llegó este encanto de Ferragamo. Se llama Encanto Shine. De Salvador Ferragamo. Me encantan, ¿eh? Me, me estoy haciendo adicto a la, a la marca de Ferragamo. Este... Buenos, buenos, buenos perfumes que tienen. Este es de Encanto. Del diseñador Salvador Ferragamo. está también. También es... Este es el perfume. No, este es el Autolie El Huele padre, huele, huele fresco, se llama Encanto, Salvador Fragamo, Eso es de mi amor, a mí me llegó, este que huele bien padre, se llama Men on Fire, Este parece que una vez lo vi yo en Walmart. Men on Fire. Huele bien padre este. Me gustó mucho el aroma. Huele bien rico. Se llama Men on Fire. Este sí lo pedí yo ya la segunda botella, la tercera botella que pido. Esta de este. el territorio y decir, esta es la tercera botella que pido, que me gustó mucho el aroma. Me dijo el comandante Cero, fue el que me dijo, con razón me gusta mucho, pues es. Este creo que es plon o huele similar que el de Eros de Versace el azul este huele similar al de Eros de Versace me dijo por la tapa me dijo el cero que este sí es clon de clon del de Eros que ahí tengo el de Eros adentro casi no lo uso Porque por lo regular uso este, en lugar de usar el de Eros original, uso este, no huele igual, huele similar, pero sí tiene un poquito de diferencia de aroma como otra, otra sustancia más este, tiene una aromita como que cambia de, cuando se seca como que cambia de aroma, huele diferente al de Eros de Versace, pero la entrada, sí te deja una estela similar a la de Eros de Versace, también es sido de perfume, este también es sido de perfume. Um... Este... Doble diamond. Doble diamond. Algo así. Este huele padre también. Huele rico. Tiene un aroma como... Como a limón con guayaba. Este. Allá tengo el otro que me llegó. El de Salvador Ferragamo. Uh, que les había comentado. El de... <risa> Encanto, creo que también se llama, ¿no? Ayer se los mostré. Que me llegó de Salvador Ferragamo. Encanto se llama también, creo. Me llegó... De repetido me llegó el de Versace Fire. El Versace de fuego. Versace rojo. De Eau de Perfume también me llegó. Ese repetido porque ya lo tengo ahí. Y me llegó... Ah, el de Ferragamo, el del Compa Playa, saludos para el Compa Playa, allá, por allá va a andar por, por otro lado. <ríe> yo creo que es lo que estaban buscando estos güeyes ayer. Cuando tomaron la línea, yo creo que es lo que estaban buscando, estaban buscando el contacto del Compa Playa, yo creo. Es que esa línea fue donde me habló, el día que me habló Playa. ¡Ay, caray! Dice, ya pon tu perfumería. No, yo a la gente como tú, mejor los mando a... inflar burros por la quinta pata, mira. Mejor vete a hacer otra cuenta, ándale, porque ya te vas. Tú, nada que importa. Por tu comentario... en tejo, has de pensar que quedas muy gracioso. Mira, para que veas la paciencia que le tengo a la gente como tú. ¿Te voy a dar chance de que te hagas otra cuenta? Ah, chingado, no lo puedo correr. Ya está, ya lo tengo aquí. ¿Listo? Vale, pues, a hincar... Hincar a su madre. Hincar a su madre. Se fue. Ahí está. Ya lo mandamos a hincar a su madre. ¿Alguien más se quiere ir? Luego dicen... ¿Por qué eres tan prepotente? Ah, cabrón, prepotente. Yo creo que todos tenemos... Este, todos tenemos derecho de mandar a la fregada a quien no queremos, ¿no? A ver, si llega un güey a tu casa, llega un cabrón a tu casa a estar chingando, a estarte insultando, a querer burlarse de ti, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Le abres la puerta para que se meta? Pregunta seria. Si llega un cabrón a tu casa a estar cagando el palo, ¿le abres la puerta para que se meta o lo manda a chingar a su madre? así, fácil, fácil y sencillo, ese J Hernández, por preguntón, le vamos a dar, de entrada, le vamos a dar nada más, cuatro, a ver, ahí está, cuatro, ahí está tu J Hernández, ese es un cuatro, para que vean que no te quiero correr, con ese cuatro te estoy diciendo, no preguntes pendejadas, así nada más, si vuelves a preguntar, vendrías de corro a chingar a tu madre, si no quieres entender Y entonces seguimos con la información de lo que está aconteciendo en Michoacán. Han estado preguntando sobre cómo quedó siempre el asunto entre los templarios y los viagras. Cómo quedó esta situación de que ya se daban, de que ya... Este, se habían acomodado, que habían hecho una reunión... ...que estaban dándole un tiempo para joderse a, al abuelo... ...que si no se alineaba... ...bueno... ...hay tanta gente preguntándome lo mismo... ...que creo que a lo mejor no han visto los últimos videos... ...ok... ...para los que no supieron qué pasó... ...en Michoacán... ...con lo de el abuelo... ...los templarios y las nenas boqueteadas, déjenles digo qué sucedió. Al parecer, cuando ya se iba a vencer el plazo para que se tronaran al abuelo Farías, el gordo, Nicolás Sierra Santana, mandó una persona a la Ciudad de México a que hablaran con Alejandro Encinas para que les dieran apoyo en Michoacán ...que porque se los querían comer los templarios... ...y que se les iban a amontonar todos contra ellos... ...y que el abuelo tenía miedo. Entonces... ...eso... ...ocasionó que Bedoya... ...llamara a las Fuerzas Armadas... ...llegó un grupo... ...en Michoacán ahorita está un grupo de Fuerzas Especiales... ...que a solicitud de Bedoya... ...para cuidar a los Viagras y al abuelo... ...para cuidar que no les vayan a picar el agujero... ...los templarios y todos los que se iban a unir con los templarios... ...para pegarle a los Viagras y al abuelo. Se decía que el Tena iba a bajar por Cualcomán... ...para chingarse al abuelo por, por la parte de atrás... ...que es por donde se le puede llegar al abuelo... ...y que los templarios iban a pegar... Acá en Buenavista y en pueblos ahí aledaños para fregarse al voto y al Fresa. Bueno, pues todo eso quedó en suspenso. Con la llegada de las fuerzas especiales, se hizo una reunión. Un coronel del ejército llegó con las fuerzas especiales, se reunió un coronel, se reunió con el abuelo, con el gordo. La presidenta municipal de Tepalcatepe, con este, el Seco y el Tucán. El Seco, el Tucán, el Abuelo y el Gordo de los Viagras, con un coronel y con un representante del gobierno del estado de Michoacán, no jueve doya, fue otra persona, no sé quién es. Y entonces eh, quedaron en que no querían que hubiera pleito entre ellos. Que, por ejemplo, si los templarios le pegaban a los viagras, el ejército y las fuerzas especiales se iban a ir tras los templarios. Si el Tena le pegaba al abuelo, las fuerzas especiales se iban a ir detrás del Tena. Si el Tena le pegaba a los viagras, el ejército se iba a ir detrás del TENA. Si los Jaliscos avanzaban, si los Jaliscos y Maguey avanzaban hacia Buenavista para pegarle a los Viagras, se iban a ir detrás de los Jaliscos. Y así sucesivamente. Ese fue el acuerdo al que se llegó con el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, el ejército mexicano... Esto me lo dijo un elemento del ejército con el que tenemos contacto. Y entonces ahí paró el asunto. No se arreglaron, que yo sepa, no se arreglaron. Solamente no se han pegado que porque tienen esa orden ahorita de no pegarse. Entonces, para todos los que han estado preguntando cómo quedó la situación que se estaba poniendo fea, allá en Michoacán, pues quedó de esa manera. Con apoyo del ejército mexicano, el abuelo Farías y los diagras lograron tranquilizar las aguas que estaban por lloverles en sus milpas. ¿Se entiende la información? A ver, coméntenme los seguidores, eh, los snipers, comenten, ¿se entendió lo que sucedió en ese pleito de... Jaliscos, Templarios y Viagras. Dice Lucas Trinidad que se entendió. ¿Qué es lo que se entendió, Lucas Trinidad? A ver, coméntame, ¿qué fue lo que se entendió? Hefner lo dijo de una manera correcta. El ejército de intermedio solicitando abrazos. Exacto, Hefner. Es de Hefner, ya le vamos a dar llavecita, a ver. No me deja abrir la. ahí está ¡ah, chingada! ¡no! le di, le di siete. ¡ay, caray! ¡ah! es que se tragó esta cosa a ver, Hefner com comenta, Hefner, creo que te di siete. El es que le iba a dar y se movió para arriba y ¡pum! le apreté abajo. En lugar, de, en lugar de darle llave, le di siete. Valió. Valió chichil de abuelo. A ver, Hefner, comenta, Hefner. Aquí está. Ok, ya está. Ahora sí. Oh, no tiene todavía, Chávez. Ahí está, ya quedó. Ya quedó, Hefner. Ahí tiene Hefner, ya la llavecita. El Sniper, denle la bienvenida a Hefner. Fíjense que cuando le estaba dando, se movió para arriba y... Y que le aprieto en 7. En Ahora sí. Y entonces me preguntan sobre lo que está pasando en el lado de, de Tuzantla. Tuzantla, el oriente de Michoacán, la familia michoacana, los Jaliscos, cómo está la situación por allá. Ok. Para los que no han visto los videos anteriores... Para los que no han visto las transmisiones pasadas, déjenles comento. Hay una situación que nos tiene incómodos respecto a Jalisco, Correas y familia Michoacana allá por ese lado. Esa es la razón por la cual no nos metemos en, ese, en esa zona. Retiré los informantes que había por ahí, los retiré bueno, son de los que traigo ahorita en otro lugar, ¿Sí? lo retiré de allí, entonces no tenemos información de esa zona, no hay información de Tuzantla, eh, de Benito Juárez, de Citácuaro, del oriente de Michoacán, de los Correas, la familia, de todo eso, de momento... No tenemos información por allá, porque no hay condiciones de seguridad para tener informantes en esa zona y porque hay un antecedente de incomodidad, por lo cual no tenemos información de esa área. ¿Se entiende el dato de lo de Tuzangla? Ahí para que... Están enterados los que han preguntado por allá. Espérenme, déjenme cosas. Aguántenme las caritas. ¿Ya, chale, comandante? ¿En dónde? ¿En Colima. Ah, mire. El muchacho... Andar... Yo creo que por ahí va a andar mañana, yo creo, ya... hay gente comando. Oh, es que no tenía papel para mandarlo. Sí, me quedé sin recursos ahora que ahora que se le pagó la nómina al muchacho, me quedé sin billetes. Y este... Ajá. Ahora lo que se recauda en la semana, de lo que se recauda en la semana, yo, yo le doy al muchacho... Él ya va para allá, para te comer, Ya va para allá. Igual allá tiene también donde quedar, si todo tiene familia allá. Lo que pasa es que ayer, bueno, antier se madrió el teléfono, comando. El que le dije me checara, ese. Ajá. No, pero sí se me se me borró la información. No la tomaron ellos, pero sí se, se borró la información. O oh, sí, se ¿sí la puedo recuperar, pues se la mando a pedir de nuevo a la, a la compañía de seguridad, le mando a pedir la información del teléfono, pero tardo como 15 días, comando. No la, o sea, no la voy a tener en la mano. Es información que tengo respaldada en otros lados, comando, pero si usted quiere la información original, va a tardar como 15 días en dársela, y a lo mejor no sé si le sirva ya 15 días. Es que están tardando un chivo, ahorita están tardando como unos 10 días, 20 días en checarme, en checarme un, un, un registro. Sí, también lentos. Bueno, si, si tiene usted para darle al muchacho, para decirle que usted se los va a dar, y si no, pues de todos modos en la semana que, que caiga por ahí algo de papel, yo, yo se los hago llegar. Ándale, pues va. Vale, gracias. No, copiado, comandante, gracias a usted. Mira Aguila, para comentarte güey, por ahí te va a a contactar el comandante, te va a hacer llegar ahí un papel este, del, que, del que se te debe. Es el mismo comandante de lo del asunto con, con el fumador, con el compadre de la vaca, es el mismo, el mismo comandante. Para que estés ahí enterado, ahí me avisas cuando te llegue el mensaje, por favor. Gracias. Y entonces, una disculpa. Estamos ocupados todo el tiempo, llega. Acá, ¿qué pasó? Dice por acá, Alex Valdovinos, comentarios para Sargi con mayúsculas. Gracias, Isabelita Tejera, gracias por el dato. Saludos, bendiciones para todo el equipo. Saludos, Sargi, desde Zamora, Michoacán. Ok, saludos a Ricardo Estrada, allá en Zamora, eh, es donde está, es donde están arreglados en Zamora, están arregladas las nenas boqueteadas con los jaliscos en Zamora. ¿Le diste, ¿Le diste siete o cuatro, Nitro? Nitro, ¿le diste siete o le diste cuatro para para darle siete yo? Siete, ok, copiado, gracias. Ahí que vaya viendo, Hefner, cómo se hace lo de los siete y los cuatro para que esté... para que se vaya puliendo ahí. Ese güey de sin censura, ¿cómo se llama? El Vicente Serrano. Ese Vicente Serrano se está buscando mero que le den una buena arrastrada al güey. Lo malo que son llorones, toda esa gente de la Cuarta Transformación que se dicen protegidos por el Cacas. todo tienen llorones, culos, arguenderos, mitoteros, bravucones... Todos tienen, y todas esas características las tiene ese cabrón del, del Vicente Serrano. Hace tiempo el güey, yo le mandé información, nunca me contestó. Cuando lo vi en Chicago, tuvimos un, un, una oportunidad de hablar con él. Y ahí les puedo decir yo que el vato es culo. A mí se me rajó el güey en Chicago. Yo fui hasta su oficina de él. ¿Sí? Y el vato andaba culado diciendo que porque yo era sicario y que yo le iba a hacer no sé qué y que la chingada. Puro zico ese vato. ¿Cómo se ve que no están acostumbrados a andar en la lumbre, mero? Dice Trini Gómez. Hola, José Lara, ¿cómo estás? Soy la mujer. Se trata un saludo a usted y a su equipo. Hola, José, dice, hola, José Lara, ¿cómo está? Soy la mujer, ¿se trata un saludo? ¿A usted, y a su equipo? No le entendí, Trini, a ver, vuelva a poner su, su comentario, Trini, en, en mayúsculas, por favor. Sí sé quién es la mujer secreta, pero no sé no sé qué quiere. O mándeme mensaje a la cuenta privada, mujer secreta. Dice sí sé quién es, es la mujer secreta, mándeme mensaje a la, a la cuenta privada. Y gracias por estar por acá conectada. Dice Gabriel Ramírez, saludos cordiales también, todo el equipo, de misión de aquí llegando al Jale, apoyo total desde Reseda, California. Saludos a la gente de Reseda, California. Entonces, eh, a ah, otra cosa también. Están comentando lo de el 8-5, ¿no? Traen con su mitote del 8-5 para arriba y para abajo y que la chingada. Miren, vamos de nuevo con lo del 8-5. Lo hemos repetido infinidad de veces. Porque Mero hace negocio con eso. ¿Quién es el 8-5? Bueno, déjenle respondo una serie de preguntas que muchos endejos están revolviendo nomás a los güey. Y que no saben ni siquiera la historia de, de ese vale. Eric Valencia, el 8-5, es hijo de Bulfrano Valencia. Es originario de Aguililla, Michoacán. El 8-5, Erick Valencia... No, de Mario Valencia, perdón. El papá de Eric Valencia es el señor Mario Valencia, que era trabajador de... socio, socio de este... ...de Félix Cornejo... ...Mario Valencia... ...era socio... ...de Félix Cornejo... ...el papá del 85... ...el 85 creció en ese ambiente... ...de mover hierba y la... ...movían hierba... ...de mover hierba y la fregada... ...entonces cuando... ...Félix Cornejo se asocia con... ...Arturo Beltrán... ...entran a las ligas... ...del polvo... ...allí entró también este señor, se llamaba, se llama, se llamaba Don Eulogio Escalera, era Don Eulogio Escalera, luego Félix Cornejo metió también al, este, a los Revueltas, luego entraron también los Valencia junto con ellos, en el montón. Los Valencia se comienzan a marcar distancia, con la gente de Félix Cornejo, de hecho, se dice que el fin de Félix Cornejo fue un, una concertación entre los Valencia y los Revueltas para tronarse a, a Félix Cornejo. El Chural, el Chural también era otro de los que trabajaban para, bueno, el Chural trabajaba para Félix Cornejo, Félix Cornejo acomoda al Chural a trabajar en Agua Prieta, Allá a trabajar en Sonora. Allá comenzó el chural a mover jale para gente de Beltrán Leiva, por encargo de, de Félix Cornejo. Después del chural, pues, cae en el alcohol, tiene por ahí problemas familiares, y al final de cuentas, pues, el chural se va para el otro mundo. Félix Cornejo, pues, se hace una concertación y se atruenan a Félix Cornejo, Acusándolo de que supuestamente Félix Cornejo había tenido que ver en lo del final del papá de Eric Valencia. Eric Valencia, pues fue creciendo, conocía a Mencho Seguera de chiquillos ahí en, en, este, en ese rumbo pues de lo que es aguililla, el aguaje, el charapo. Allá para el charapo, el Mencho movía, sembraba. Sembraba hierba con los Valencia y con. Con los, con los familiares, de, con el papá de Eric Valencia, el Mencho sembraba hierba. Posteriormente, ya cuando se hace la nueva generación, pues el Mencho y Eric eran muy amigazos. Y pues sucede que el Eric eh, impulsa a Mencho para que se quedara Mencho como líder del nuevo equipo que se estaba armando. A partir de allí, este, se hace la división de la nueva generación con los torcidos. La Resistencia y la Nueva Generación son se hacen dos bandos. y Valencia es detenido. Cuando cae y Valencia, eh, los de la federal decían que el que les había pasado la información había sido el Mencho y por ahí comienzan a tener problemas. no El y Valencia se separa de Mencho. Cuando y Valencia sale de prisión, se reúnen con el Mencho, platican de las cosas, se arreglan y queda todo sin ningún problema. Nunca, Eric Valencia nunca ha estado alineado con la gente de la nueva plaza. Ni es el jefe, ni siquiera ha estado alineado con la nueva plaza. Es un dato que yo escucho que repiten y repiten. Robanotas, cricoviagras y toda la bola de este. De robanotas, pues que hay. Ese Factory Roy, denle cuatro a Factory Roy. Para entrada, denle cuatro... Si ya tenía 4 anteriores, denle siete. Y entonces eh, sale Eric Valencia de la cárcel, se arreglan con, con Mencho, y ahí quedan. Eric siguió trabajando sus líneas, su línea nada más. Eric no traía grupo, Eric no traía gente. Este, ...operando en México. Tenía sus líneas y vivía de sus líneas. ¿Por qué lo detienen? Bueno, se dice que por una solicitud del gobierno americano... ...de cuentas pendientes... ...desde antes de que cayera Eric a prisión. Cuentas pendientes que nunca se las ajustaron cuando estuvo detenido... ...al igual que Caro Quintero... ...y que hasta ahora... Que ya estaba en libertad, se las vuelven otra vez a, a sacar que hay posibilidad de que Eri Valencia este quede en libertad si sí, hay posibilidad, lo mismo que Caro Quintero se están promoviendo amparos en los cuales es inconstitucional sacarlo del país bajo un bajo un, un concepto de que la interpretación de la ley no se ha hecho de manera correcta en un delito que ya se pagó y por el cual ya no tienen derecho de volver a ser encarcelados por el mismo delito que ya pagaron en México, que es el mismo delito por el que les estarían acusando en Estados Unidos, y por lo cual, pues, si ya habrían pagado, alcanzan libertad, tanto Eri Valencia como Caro Quintero. Es todo lo que hay de Eri Valencia. Todas las demás mamadas que le andan atribuyendo a Eri Valencia que era jefe de la nueva plaza, que era sucesor del Cholo, que andaba buscando al Mencho y que la chingada, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Pero les digo, son temas que venden. A cualquier tema que le pongas ahí la foto de Mencho y un texto ahí de la nueva generación y, el, y de Eri Valencia, todos esos temas venden. Mucha gente tonta que sigue sus canales y se va con esa línea de mentiras. Es como los que siguen pues la mañanera del CACAS, los CACAFANÁTICOS. Tienen una idea muy diferente de lo que es el país y de lo que está haciendo el CACAS. Se atrevió a decir el CACAS el día de hoy que él siempre estuvo de acuerdo en militarizar el país. Después de años y años, años y años que estuvo el CACAS lata y lata, chíngale y chíngale a Calderón. Es más, el Cacas quería encarcelar a Calderón, supuestamente, por sacar a los militares a las calles. Y ahora resulta que el Cacas dice que él nunca lo dijo, que él siempre estuvo de acuerdo, y que eso es perfecto, que es la, que es la manera correcta de trabajar. Ándale, pues, hijos de la chingada. ¿Y entonces, ¿qué tan estaban cagando con Calderón? Ahora resulta que el Calderón estaba en lo cierto. Y luego vienen los cacafanes a acomodarle... A tratar de justificar, a tratar de acomodarle, los mismos cacafanes tontos que hace un año estaban chingue y chingue con que Calderón militarizó, Calderón desató la guerra, Calderón pateó el panal, son los mismos güeyes que ahora dicen que el cacas va a ser lo correcto, que el cacas necesita el ejército, que esa es la única forma de trabajar. Se lo vuelvo a repetir: cuando Calderón fue presidente, yo estaba todavía en el ejército cuando Calderón fue presidente. Como militar, yo puedo decir que no se necesitan militares en las calles para combatir al crimen. No se necesita el ejército en las calles para contener la violencia. No se necesita mucho menos reformar la Constitución e inventar nuevas leyes. Al contrario... Hay que reforzar las leyes que ya existen para que se acabe la corrupción para poder castigar a todos los personajes dentro de la ley que son los que sí están haciendo las cosas mal, justificados por el mismo Cacas. En realidad, una estrategia para contener la violencia del país requiere únicamente de la tecnología que ya se tiene, de los elementos que ya están y de las ganas de darle la torre a las bandas criminales. Fíjense, mientras López Obrador tenga arreglos con el Chapito y con toda esa gente, va a ser imposible, aunque traigas al ejército de Estados Unidos a México, no se va a poder lograr nada. Lo que sucede, ya lo habíamos dicho, Obrador vuelve a cambiar de nombre, ahora la Guardia Nacional la mete al Ejército, para justificar los gastos de la Sedena, para meterle más billete de tranza a la Sedena. Una buena parte del dinero que se está robando el CACAS, se lo está robando a través de la presunta seguridad. Ahí está de ejemplo Colima, ¿Dónde están los 1.500 elementos que mandó el CACAS a Colima? ¿Dónde está el presupuesto que se aprobó para que el CACAS mandara militares a Colima? No lo hay. ¿Qué pasó con todo ese dinero? Si, si, el, si, el, si, el, si, el, si los diputados y si la Cámara de Diputados y Senadores ya aprobó el presupuesto para la seguridad, para que vayan militares con sus gastos a Colima, y no se mandaron militares a Colima, ¿dónde queda todo ese billete? Ahora, ¿dónde queda todo el billete de los militares que se mandaron a Michoacán, de los que se mandaron a Tamaulipas, de los que se mandaron a Zacatecas, de los que se mandaron... ¿Sí entienden? A todos lados donde pasa algo, supuestamente el CACAS manda 500, 600 y hasta 1.000 militares. Pero no está mandando nada. Pero sí se están gastando los recursos. ¿Dónde queda todo ese dinero? Es una tranza que están haciendo entre López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional. Allí está la tranza. López Obrador aprueba que vayan militares. El secretario de la Defensa Nacional no manda militares. Recibe la lana y le regresa su parte al cacas. ...y se queda con su parte... ...¿por qué?... ...porque van a incluir la compra de armas... ...la compra de uniformes... ...la compra de vehículos... ...que no se están comprando... ...no se están comprando armas... ...no se están comprando uniformes... ...no se está comprando nada... ...todo va a la bolsa del cacas... ...justificado... ...supuestamente por estas estrategias... ...que se están haciendo... ...y se lo repito... ...yo invito a todos los que son de Colima, que no está muy grande Colima, a que me hagan llegar todas las fotos que tengan de militares en las calles de Colima. A ver si es cierto que hay 1.500 militares en Colima. Digo, ni modo que se vayan a ocultar 1.500 militares en las calles. A todos los cacafanes, defensores del cacas, yo los reto a que me comprueben que sí hay militares en Colima. Hoy acaban de tronarse a cuatro, hoy, se acaban de tronar a cuatro en las calles de Colima. ¿Dónde estaban los militares? El día que se hizo el desmadre por lo de la vaca, acababan de llegar 700 militares más a los 2.500 que ya había. 3.200 militares tendría que haber en las calles el día que se hizo el desmadre de la vaca. Y la vaca nomás traía como 20 sicarios. ¿Ustedes creen? ¿Mandar 3,500 militares a Colima para aplacar para 40, 50 sicarios? ¿Cabrón? Entonces, es claro, pues, que no les interesa resolver los problemas de la inseguridad, y no tiene que ver con la militarización. Oigan, si para capturar a un jefe de alto nivel, no se necesitan militares de las calles. No se necesitan militares en las calles. ¿Cuántos militares había en las calles cuando capturaron a Arturo Beltrán? Ninguno. Se movieron de la Ciudad de México, del campo Marte, al lugar donde fue el operativo. ¿Cuántos militares había en la calle cuando capturaron al Chapo Guzmán? Ninguno. Se movieron de un punto estratégico, vía transportada, a donde estaba el Chapo. Entonces, no se necesitan militares en los estados... ...para resolver la captura de líderes importantes. Se hace el plan de inteligencia, se mueve la aerotransportada del lugar... ...donde está el cuartel... ...hacia el lugar donde se va a hacer el operativo... ...y se acabó... ...no necesitan militares en las calles... ...eso es puro pinche pancho... ...puro cuento, eso no sirve de nada... ...pero el CACAS... ...sí lo necesita para poder justificar... ...todo el billete que se está transeando... ...al rato que digan que falta billete... ...lo van a cuadrar... ...diciendo... ...que se gastó en seguridad... ...que se gastó en... ...darle seguridad a los pueblos... ...que se gastó en operativos militares... ...pero bueno... ...los tontos que no saben cómo se mueven... ...todos los hilos de la narcopolítica... ...son los que todo el tiempo se están preguntando... ...¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una foto del Fresa con una vieja? Pues esa vieja que está con el Fresa... ...es la conexión política de Morena, Michoacán... ...con el narco... ...el Fresa es... ...uno de los marcos... ...de Pasteles Unidos... ...la mujer que está con él... ...es hija... ...de una representante de Morena... ...en Michoacán... ...¿si ¿Sí entienden que tiene que ver una cosa con la otra?... ...marco... ...político... ...marco política... ...el cacas depende de todos los gobernadores y parientes de los narcos que tiene en cada estado. ¿Saben ustedes por qué es gobernador Alfredo Ramírez Bedoya? ¿Saben ustedes por qué es gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya? porque es sobrino de uno de los líderes de Pasteles Unidos, y si le buscamos en Michoacán, se van a encontrar que son más de 10 políticos con cargo público, familiares, directos, de narcotraficantes en Michoacán. Más de 10 políticos de Morena o satélites de Morena, son familiares directos de narcotraficantes de Michoacán. Ahora, no nada más pasa en Michoacán, no más porque en Sinaloa no tenemos informantes, pero yo puedo apostar lo que quieran a que en Sinaloa hay familiares del Mayo Zambada y hay familiares de los chapitos, es más, familiares hasta de los paredes, de los paredes, de los chapitos, del de Mayo Zambada, ...conectados directamente con Morena... ...en cargos públicos... ...el que me quiera apostar... ...les apuesto lo que quieran... ...que en Culiacán... ...en Sinaloa... ...al igual que en Michoacán... ...hay bastantes políticos de Morena... ...familiares directos... ...de los Zambada... ...de los Guzmán... ...de los Paredes... ...quieren apostar para que vean que es cierto... ...y si nos vamos... Tamaulipas, pues el recién electo gobernador, el recién gobernador de Tamaulipas, pues ya saben ustedes, ¿no? Fue representante también del cartel del Golfo, está conectado abiertamente ahora con la gente que opera en esa región, desde tiempo atrás, ¿eh? Pero bueno, eso es a lo que le llamamos la marco política. Marcos Traficantes. Ándale pues. Mandamos como siempre un saludo para la abuelita del Tocayo, la preciosa Gina. Su besote para la chula Gina. Saludos también para el Tocayito, para su mami y para toda la familia. Saludos igualmente para la señora preciosa, cachetitos bonitos, señora María Rubalcaba. El más de Valladares, la señora María Istas. Saludos, Ramiro ZM, eh, Canal El Sorayo. Bobis Estelares, señora Col preciosa, saludos también para la señora Verónica Krumen allá en Rusia, que ya debe ser tarde por allá. Saludos también para el compa Rovira allá en España. Saludos Isabelita Tejeda, Carlita Culichi, Carlita Sabrosa, dice, dice la misma. ¿Por qué le dices Carlita Sabrosa? Dije, oh, pues... <risa> porque tiene una plática muy sabrosa. Platicar con Carlita es una delicia platicar con ella, una plática muy sabrosa. Le dije la misma, por eso le digo Carlita sabrosa, Carlita Culichi, la de la plática sabrosa. <ríe> Pero no me crees. <ríe> Carlita tiene una plática muy sabrosa, por eso es Carlita sabrosa. ¿Eh? Dice Vanessa López, buenas noches, comando, sigue la balacera en Jiquilpan y Zaguayo. No tengo el dato de allá, Vanessa, y por lo regular no hablamos de lugares donde no tenemos información. Recuerden que sacamos todos los informantes de Michoacán. Retiramos todos los informantes de Michoacán. Los tenemos ocupados en otra misión. Ya se los había comentado, ¿no? Moví los informantes de Michoacán para otra misión. De momento no tenemos informantes en Michoacán. ¿Se entiende? Ándenle, pues. Lo que nos manden por mensaje privado, pues son cosas que miran de otros lados. Lo puedo publicar y puedo hablar de ellos, pero sería información que otros ya publicaron. No información de proximidad, información directamente de nosotros. Entonces, ah, estábamos con los saludos, ¿verdad? Saludos, pues entonces, también para Isabelita Tejeda, Sniper 6, Mauricio Valle, Comandante cero Comandante Enki Cruz, El Telaví, Sniper Elite, Chamito Basilio, la abogada allá en Morelia. Saludos para eh, Pandora. Para el comandante Perseo, para el comandante Pamela, saludos para los Pandoras también, que andan por allá trabajando. ¿Quién falta por ahí saludar? Mi hermosa misma. Besito para mi amor, por si me estuviera viendo allá del trabajo. Dice que cuando sale al lonche, este, se chuta mi video. Le dije, pues que tomas un lonche de una hora. <ríe> saludos para mi amor, que me hace muy feliz. Saludos también, igualmente, por ahí para las cuñadas, hasta allá, hasta Sayula, Jalisco, saludos para las cuñadas, para la suegra, para todos los tíos, las tías allá en Sayula, Jalisco, saludos para toda la familia de la misma, Sayula, Jalisco y Ciudad Guzmán, por allá, tengo una mujer tapatía muy hermosa. Dice por acá, el del centenar del pecho, saludos también, José López, el del centenar del pecho, gracias, Toño Serrat, saludos para la chulita, Alondra, eh, la empanadita en Morelia, ya no se ha comunicado el de la empanadita, dice Mariana Martínez, Sargi, de la novia del Fresa, se dice que está involucrada en la desaparición de un enfermero, ¿sabes algo de eso?, eh, sí, Mariana Martínez, el detalle es de que me llegó de otro Facebook 50, de otro Facebook privado. Entonces, yo no le daría mucho crédito a una información que te mandan desde una cuenta falsa sin pruebas, ¿entiendes? Sí, me llegó la información de que la mujer, eh, su mamá de ella salió mal con un enfermero y que por eso lo, lo levantaron. Pero es información que llegó de redes sociales, es decir, no es creíble ni verificable no mandaron pruebas, y yo no hablo de chismes sin pruebas. Hablamos de lo que nos consta y de lo que los informantes han podido confirmar. De eso, no tengo pruebas, no tengo conocimiento, y no tengo conocimiento que en verdad haya ocurrido. Por lo tanto, si vamos a hablar de alguien de ese nivel, tenemos que hacerlo con sustento, para que no tengan para dónde hacer si ya vienen saltados. ¿Sale? Saludos, Tomás González. Gracias. Copiado Jair González. Saludos desde Los Ángeles, California. Saludos. Dice Felipe Valle, comandante Lara. Saludos para la Coyote, para ustedes, su equipo, y también cuídense todos. Saludos, Felipe Valle. Tierra Mestiza, Genaro Sánchez, Pastor Lepe. Tierra Mestiza, Genaro Sánchez, Pastor Lepe. Alejandro Gómez, Rogelio Raya Martínez. ¿Quién falta? Raya Martínez. Raya Ramírez. Ah, este... Pancho Gato, y el Botas, comandantes Samir Verdía, Rafita Godínez, ¿quién falta saludar? El Botas, sí, ya saludamos a Botas, dice, buen vibra Dimas, saludos campeón, gracias por el comentario, el guapo Compa Rogelio, ya está saludado, Pancho Villa, buenas tardes, saludos desde Riverside, saludos también para la familia Castañeda, allá por aquel lado de Los Ángeles, y tripaba muy bonito rumbo, ese es Ayula, Y viejas muy chulas que tienen. Vieran qué hermosa está mi vieja. Es un mujerón que, créeme que hasta envidia me da que me la, que me la volteen a ver en las calles. Fíjese que yo soy celoso. Sí, soy muy celoso. Y más que nada, este, ahora que me tocó un mujerón, muy guapa, muy guapa mi mujer, muy bonita. Eh, su carita hermosa, un cuerpazo que tiene, no, no, no, no, no, no. me siento afortunado yo con esa jalisciense que me tocó, me saqué la lotería, créanme que no es de embalde este, querer comer a cada rato, bueno, cuando está aquí en la casa, pues ahorita va a llegar cansadita de trabajar, pues descansa, en la mañana pues ya comemos temprano, pero sí, Seguimos todavía con esa, ya un mes, un mes de a tres diarios, a veces cuatro. Es que cuando hay quien tenga que comer, que coma. Así nada más se los digo. Y demás saludos para la familia Gil en el sur del Estado de México. Ok, Enrique Gil Sánchez, mande un saludo para la familia Gil en el sur del Estado de México. Saludos. Dice que tal, buenas noches, la verdad yo voté por el CACAS, pero sin duda me ha dado cuenta que es una gran mentira, me doy cuenta que es una gran mentira. Guapo, tierra mestiza, saludos, Rogelio Raya, gracias por la aportación. Angélica Uribe, Úrsula Polanco, sí me faltaron las damitas. Angélica Uribe, Úrsula Polanco, Pulguita, Yoki456, Adrianita América, sí me faltaron, gracias por ahí por recordar. Dice La Gran Lepra, saludos a todo el Grupo 7 de la Guardia Nacional de León, Guanajuato. Ok, saludos de parte de La Gran Lepra. Dice al, al Grupo 7 de la Guardia Nacional de León, Guanajuato. Ok, copiado, copiado. Por allá anda también el once, ¿no? <ríe> el once anda el león, es de los de la Unión de León. Patrocinador del... Patrocinador de los... ¿Cómo se llama, Luis? El güey que sale el panzón de a de Paxingán. Ah, chingados, se me olvidan cosas muy sencillas. Bueno, el güey ese que, del Chango Méndez, dice: saludos al M2 y al Bu, al M2, al Bu, a este, La Penca, Maguey, saludos para Mataliones también. Eh, ah, para el Máximo, Comandante Máximo también. Dice saludos, Sargi para Fantasma, Maguey, M2, Delta y Mataleones. Eso, ¿eh? mero. Negrita Encina saludos, Gloria. Ah, para Gloria. Y, y Reina Quintana, esa Reina Quintana también, Negrita Encinas. Dice, más saludos, Zacatecas, Miguel Rodríguez, saludos, Miguel Rodríguez, para toda la gente de Zacatecas, por allá, Fresnillo. Este, Sniper C, saludos, Reina. Ok, copiado. Dice Agel Curibe, te extrañamos, ¿dónde estás? Ah, chingado. ¿No se ha conectado, Nitro? ¿No se ha conectado, Angeliquita? A ver, Sniper, chequense ahí en, la, en el privado. Tenemos a Angeliquita en el privado, ¿no? ¿No la tenemos? Agregada. Saludos, Pancho Villa, gracias por la aportación, dice Tripán. Yo me agarré una de, te, de Tepalpa muy. Dice, yo me agarré una de Tapalpa. Misagi, como dice usted, chuladas. Sí. Eso del patrón neto. El 11 es el patrocinador del patrón neto. De los de la Unión de León, aliados también de las nenas boqueteadas. Saludos de Janton Parr. Saludos, Miguel Nava. Dice, el caca decía que iba a acabar con la corrupción. No se la, cri, no se la creyó ni él. No, que va a Dice la gran lepra Los Álvarez, Mani y Cristóbal, pero ya no está en el león. Aquí el que está al frente de la Unión es el búfalo. Ya no anda el Cristóbal allá, tú, lepra. ¿Ya no anda ese güey? El pimbi, ya no anda el pimbi. Dice, ojalá y pronto tengamos una buena noticia que viene Usagi Junior. Estamos en eso, no se preocupen. De lo que mando, mándenme un saludo a la familia Viera de Jamandú Cuaro. La familia Viera de Jamandú Cuaro. Jamandú Cuaro. Ah, chingado, ¿dónde queda Jamandú Cuaro tú? Michael Lewis. Michael Lewis. La familia Viera de Jamandúcuaro. ¿Dónde queda Jamandúcuaro? A ver, ¿quién sabe dónde queda Jamandúcuaro? Dice, mi amor es michoacana y hermosa también. Oh, claro que sí, Víctor Hugo. Hay mujeres muy hermosas en toda la República Mexicana. En todo México hay mujeres muy hermosas. Yo lo que digo es, el amor de mi vida es de Jalisco, de Sayula, está muy guapa, muy hermosa. Tiene una hermana también bonitilla, este con todo respeto ¿verdad? para la suegra, eh, tiene hijas hijas muy guapas, la suegra. Dice Víctor Hugo Rodríguez de Apaxingán, órale, Mecho, Meño, Messi, que vengan, Twins, ay cabrón. <ríe> no, les voy a decir la verdad, eh, la misión es hacer un Ulisitos. Yo quisiera que fuera un Ulisitos para ponerle Ulises. Este... Pero si no, pues una niña, como quiera, una niñita, lo que lo que Dios decida. En realidad, eh, no nos metemos, ¿verdad?, en los asuntos de Dios. Dios sabrá qué nos quiere mandar. Primeramente, pues, mientras esté sanito, bonito, y aunque no el cafeíto, pues si el de uno. Dice, el municipio de Tlazazalca. Ok, Lewis, gracias. No lo había escuchado nunca. Dice, Cristóbal salió corriendo cuando le empezaron a tumbar gente, sobrinos y primos. Lo sacaron, los de las cuatro letras. Ahorita está pasado de los fregazos aquí en León. Ese güey entonces va a andar allá. En... A ver, están marcando acá. ¿Cuál teléfono está marcando? Este no, este, no, este, no, este, este no tiene carga, chingo, oí por ahí un teléfono que estaba vibrando, oh es este, ya, ya, ya lo oí, este es, oh Jaime García, gracias Jaime, Muchas gracias por ahí, por los por las aportaciones. Recuerden que este, vamos, a estar, vamos a estar ya huérfanos. Eh, bueno, Pandora ya no nos va a aportar, ya nos va a apoyar como estaba apoyando. Pero de todos modos, vamos a sacar el equipo adelante solos. Y como le dije a los informantes, ¿eh? a lo mejor no habrá papel igual como había con Pandora, pero buscaremos la forma de, de sacar esto adelante. Dice, Sari, están subiendo un video a las redes donde el nabo, el señor de la garita, hará desmadre el Día del Grito, Mazamitla, ¿sabe si es cierto? Mira, Pepe, aprovecho para decirles a todos, este, ahora con lo del Día del Grito, pongan atención. Todos los videos que se hagan con Lecuendo, Lecuendo es la vocecilla esa automatizada que usaba anónimos y que usan... ...todos los que son culos y cobardes... ...es Lecuendo, se llama Lecuendo el programa... ¿Sí? ...todos los mensajes que sean grabados con Lecuendo... ...no se les puede dar credibilidad... ...cualquier güey puede hacer un mensaje de Lecuendo... ...bajando la aplicación... ...escribe las letras y Lecuendo te lo lee... ...pero eso es cosa de culos y de fundillos... ...entonces... ...yo no le daría credibilidad... ...si es un mensaje de Lecuendo... ...no creo que sea cierto... ...no he visto el mensaje... Pero ahora, con lo de las ciertas patrias, es muy común que comiencen a meter temor por ese lado. Siempre que van a haber festividades, aprovechan para, para esparcir ese tipo de rumores. Pero ya saben quién los hace. La misma gente de la fiscalía es quien está detrás de todos esos rumores infundados. Así es de que yo no me preocuparía tanto por eso. Dice, lo que venga, bienvenido, sería la bendición de la vida. Pues la verdad que sí, la verdad que sí, este, los bebés son un regalo, un regalo divino. Y pues imagínense, bien chula mi vieja, bien guapillo yo. Ay, nada que sí, aunque no lo crean la misma, así como está de bonita, tiene su genio, eh. Tiene su carácter, pero bueno... Así la quiero, grandota aunque me pegue, está grandota mi vieja. dice que si no ganaba iba a soltar el tigre, Luego le, mañana que hable Rafita Godínez hablamos de eso del tigre, mañana que hable Rafita les explico lo del tigre, dice los elotes por ahí se oyen, no es el de los raspados élite, por aquí pasa el de los raspados, pasa un señor vendiendo pan en canasta, pasa el del pan de tancítaro pasa el de los tamales, pasa el de los uchepos. Abre la puerta porque ah, está haciendo un chingo de calor. Sí, pasa el de los uchepos. Abro la puerta. Y pasa también el de al de las empanadas. Dice Equipo Nitro, la mía también está muy hermosa, pero es bien brava. Fíjate que sí, Equipo Nitro, he notado eso. Las mujeres que son bonitas, cuando son serias, son bravas, enojonas, enojoncillas. Ah, pero qué chula se ve mi vieja con está enojada. Para la trompita, porque quiere beso. Dice, mi comando, no sé si sea desagrado la cajeta de ahí, de Sayula. Eh, no he probado la cajeta de Sayula. De hecho, tengo un hermano que es de Sayula. Pero no conozco, no conozco Sayula. Yo no conozco Sayula. Tengo un hermano que ahí nació. Dice, cuando no sé si sea de sobrado la cajeta. Ah, ya había leído ese comentario. Okay. Dice también esta apatía. Se antoja una tole de grano. ¿Sí lo conoce? Sí lo conozco, pero nunca me ha gustado. Ni cuando estaba en México nunca me ha gustado el atole de grano. Me gusta este, el. Allá en Colima, en Tecomán... Venden una bebida que se llama... Este... ¿Cómo se llama? Tepache, creo. Venden una, be una bebida... Que lleva... Cacahuatitos. Es una bebida típica de ahí en Tecomán. ¿cómo? A ver, por ahí los snipers de, de Tecomán... Los garines de Tecomán, ¿cómo se llama esa bebida? Es, es como, como roja la bebida. Pasan en un, en un barrilote así vendiendo. Esa me encanta a mí. Me tomo hasta dos litros de esa. Dice Israel García: ¿Qué debemos hacer para estar en el grupo de los videos? Iré, Israel García, te voy a ser sincero. Desafortunadamente. Ahorita tenemos problemas de seguridad, por eso no ha subido nada a ese grupo. Y yo creo que no lo vamos a utilizar. Es que no hay seguridad. No hay seguridad. Donde quiera se nos infiltran esos güeyes. Y ya mejor para no estar con el pendiente, mejor no vamos a hacer nada. Dice, ese Rafita se ve y aporta mucho. Y hey, sí, ¿eh? Gracias, José Carlos. Dice Iván Ortiz, ¿para cuándo la llamada del WR? R...? Pues cuando el vale quiera, por ahí. Es que esos jaliscos son muy sensibles. De repente este, se ponen nenas y se agüitan, pero ahí cuando el vale quiera, no, no tenemos problema para eso. Él dijo que le iba a hacer. Cuando él quiera hacerla, pues hacemos la llamada. El único que sí le podemos asegurar la llamada, pues son del compa Maguey, eh, del fantasma, que también por ahí cuando. Cuando ocupen por ahí, pues le tiramos a Fantasma para que nos haga una llamada. Dice, comandante, ya no ha he hecho de comer como antes, que nos daba recetas. Háganle la misma, un sabroso platillo. Lo que pasa, mestiza, tu tierra mestiza, es de que aquí está la estufa muy chiquita. Está la estufa muy chiquita y, y no, no alcanzo. Yo para cocinar, <ríe> ocupo como cinco trastes. Yo soy de los que cocinan y ocupo un trastalal. Y ocupo una mesa grande para para mover todo. Y aquí no tenemos. Y como estamos ya por cambiarnos de departamento, mejor ya que me cambie de departamento para comprar las cosas que necesitemos o, o, o adquirir pues las cosas que voy a necesitar. Por eso no he cocinado aquí. Pero sí, para hacer unos camarones enamorados. Me encantan los camarones enamorados. Dice José María Mendoza, tuba, esa, la tuba. La tuba, esa, sí me encanta. Me tomo dos litros de tuba. Dice, eso es todo, es allí. A ver cuando viene a Hostin. El día que venga a ser bienvenido a mi casa. Saludos hasta Querétaro. Saludos, Gerardo Olvera. Sí, la tuba, esa mera, la tuba. Te cuido te pacho, tuba. La tuba, tuba. Aquí en la baja se antoja, pero un café con unas coyotas. Ah, chingado. ¿Qué son las coyotas tú, Luis Peralta? No sé qué son las coyotas. el de agua de betabel y le ponen cacahuate No, no es agua de betabel. No es betabel. Es es como una cosa de una palma, ¿no? A ver, por ahí los de Colima, de, y fíjense que yo me críe en Tecomán, ¿eh? Los que no saben, yo me críe en Tecomán. Ahí por el lado del Callejón del Sapo, por la Miguel Silva... Por esos rumbos me crié yo de, de morrillo, por esos barrios. Callejón del Zapula, Miguel Silva. Dice que son sabrosas las coyotas, son como unas galletas gorditas rellenas de dulce. Oh, ok, tierra metiza. Las coyotas de Sonora. ¿Coyotas cojas? <ríe> las coyotas cojas. Saludos para todos los snipers que apoyan el canal. Gracias. Son unas galletas de cajeta. Ya no muestran los preguntas los acabamos, las acabamos de mostrar tú, Rodolfo y Anda. Los que le llegaron a mi amor... Mira, para que los veas, pues, ya para irnos. Mira, son los que le llegaron a mi amor. Este se llama... Ay, ahí está, Se llama Curious... De Business Spears. ¿Ok? Mira. Son de mujer. Los mandó mi compadre para mi amor. Gracias. Agradezco también mucho el, el detalle para ella. Le mandaron ese. Luego le mandaron uno de Ferragamo. Encanto Shine se llama. De Ferragamo. Encanto Shine. Dice, le sacan agua a la palma de marro. Arriba del jocoyo. Palma de marro. No sabía que existía palma de marro. De Encanto shine. Luego llegó este otro. doble Diamond. Doble Diamante. Doble Diamante. Este... Él huele muy rico. Este huele como a talquito. Y luego le llegó este... Good Girl. De Carolina Herrera. Es de perfume. Es de perfume. Son los que le mandaron a mi amor y los míos pues ya mañana se los muestro que ya los tengo en el cuarto el calorón está aquí y luego aquí que está cerradito ya vamos a cambiar también de casa pa. está muy bonito ese azulito el azulito cuál sería el Curious dice comandante va a oler bien ambos bonitos envases Oh no, mi amor huele bonito, así sin perfume huele rico. Amo, amo el aroma de, de mi mujer. Me encanta su aroma, me encanta. Todo de ella me encanta, todo, todo, todo. Me la como a veces.